Hola Rastars, mi consejo de hoy es más como una tarea para ustedes. El tema es 8 ser grande. Quiero hablar con ustedes chicas como unos 8 minutos que pueden cambiar tu vida. Hablo de cómo lograr tus metas que tienes que hacerlos real. Bien, ese consejo consiguiente le ayudará a hacerlo. Se trata de una tarea y quiero que hagas con un compañero por los próximos 30 días. Cada uno de ustedes tendrá 4 minutos al día para hablar sobre una meta en tu vida como si ya lo has conseguido. Aquí es lo que haces. Configurar su cronometro de su veloz de su celular durante cuatro minutos. Y vas a empezar a hablar de sus metas como ya se obtengaste. Supongamos que tu meta es perder 10 libras y luego hablar a tus amigas acerca de, ah, qué, qué grande se sentía deslizarse en sus jeans sin problema, hablar de loco como se sentiste cuando se sientas y nada estaba peliscándote en la cintura, Decirles como se fue um, en una, no sé, una tienda y estás con, comprando ropa nueva y fui al el vestuario y todo el mundo estaba comentándote cómo la ropa que pones en él. La meta es a vivir en el momento como si ya ha logrado su objetivo futuro. Entonces, usted escucha a su amiga durante cuatro minutos y después... Se trata de hacer esta tarea por 30 días. Eso va a cambiar tu vida. Eso va a ayudarte a vivir en el momento que quieres que deseas lo mejor. Si no tienes una amiga al hacerlo, puedes grabar en su teléfono o um, recordar hablando de sus objetivos recién alcanzados durante 4 minutos de la mañana y a 4 minutos por noche. Esos ocho minutos están muy importantes si quieres tener una vida genial. Se trata de una forma rápida y fácil para mejorar tu vida. So, eso es mi consejo de hoy. Ojalá que vas a seguir con esta tarea porque eso es muy importante a vivir como una reina. Hasta la próxima y como siempre, estamos mejor juntas. Hasta la próxima.